Bueno, pues vamos a, a comenzar. Espero que quienes están siguiéndonos en, en línea nos, nos escuchen. Si no, avisadnos por el, por el chat. Eh, bienvenidas eh, a, a esta nueva sesión de los diálogos eh, improbables. Yo soy Carlos Matay, soy el eh, director de, de, este, de este centro. Y bueno, como sabéis, eh, semanalmente tenemos, nos damos el gusto de tener un encuentro aquí en el que traemos alguna cuestión eh, relacionada con la transformación y el cambio hacia la sostenibilidad y lo hacemos siempre de la mano de las organizaciones y personas con las que trabaja este, este centro, tanto profesores de dentro de la universidad, alumnos de dentro de la universidad, como eh, personas profesionales que vienen de organizaciones sociales. Hoy tenemos algunas representaciones de, de ayuntamientos que nos eh, importa especialmente eh, que estén aquí en esta, en esta sesión de hoy por el tema que vamos a tratar empresas, eh, nos acompaña específicamente hoy representantes de, de Iberdrola y también organizaciones de la, de la sociedad civil. Al final, eh, yo creo que todos los que, quienes estamos aquí estamos convencidos de que la transformación tiene un componente muy, muy importante de eh, acción, acción común, acción eh, coordinada y, y colectiva entre entre los conocimientos que residen en la universidad y que a veces están demasiado fragmentados y entre los agentes eh, sociales, públicos y, y privados. Eh, la, la, el formato de los diálogos improbables pues, eh, es muy sencillo. Eh, solemos quedar a esta hora yo creo que hoy quizá nos lo hemos adelantado sobre otras veces, solemos empezar tres y media es, hoy hemos empezado a las tres y seguramente había más de 100 personas inscritas online que se estarán sumando eh, progresivamente a la, a la sesión y eh, el nombre de diálogo queremos que, que no sea simplemente una etiqueta, sino que lo que suceda aquí tenga que ver con una <coughs> conversación que nos, que nos conecte una conversación que no tiene una finalidad a priori muy de, de, determinada, que lo que eh, nos da también es la, la ocasión de conectar ideas y personas que no están habitualmente conectadas, por eso decimos que es improbable, porque no no, no a veces suceden cosas que no podían estar previstas de, de antemano. Y eh, eh, habrá una moderación que voy a llevar yo con un moderador implacable, ¿verdad Andrea?, que cuando haya que cortar, cortará. Y habrá también hoy tenemos a un colega, a Sergio, que es eh, colega de la, de la Universidad Politécnica de la Escuela de Caminos, que nos ha hecho el favor de acompañarnos para hacer al final unas unas conclusiones eh, que, que den continuidad a esto, porque bueno, los temas que vamos a tratar hoy aquí no, no, no, ni mucho menos se agotan en esta, en esta sesión. Cuento un poquito el origen de este, de este diálogo. Eh, estamos eh, trabajando con organizaciones muy diversas, en torno a un gran programa europeo que a quienes todavía creemos y eh, en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, nos parece un programa realmente eh, importante y, y que ha entendido bien la agenda. Es el programa de las misiones europeas hacia la sostenibilidad. Y dentro de las misiones europeas específicamente hay un programa sobre ciudades, sobre eh, demostrarnos en, en el espacio europeo a nosotros mismos y al mundo es posible dar un salto eh, hacia eh, ciudades más sostenibles, por supuesto en lo ambiental, descarbonizando las ciudades, pero también en lo social, creando ciudades más inclusivas, más vivibles, más deseables y por supuesto en lo económico, generando eh, oportunidades de empleo, generando espacios para el desarrollo de nuevas ideas de negocio, etcétera etcétera Le, Este centro ha estado implicadísimo desde su origen en, la, en, en el diseño del programa de misiones. Tengo aquí a mi colega Julio Lumbreras, eh, profesor de, la, de esta universidad que... Ha estado incluso en el, en la, en el eh, grupo que, que diseñó la misión en, en, en, en Bruselas y eh, ahora mismo eh, tenemos que decir que España es un país eh, que va en la vanguardia de la misión de descarbonización y que no pretende ser el único ni el primero. Al revés, vamos en la vanguardia porque hay que ir empujando para que otros vengan y en España hay ocho ciudad, siete ciudades que han sido elegidas ciudades misión y estamos acompañando a esas ciudades con un ecosistema de, de actores eh, y por tanto de ideas en los que, y ahora sí que vuelvo aterrizo en la sesión de hoy, tenemos a, a empresas como Iberdrola que eh, nos, nos plantean eh, que podemos ir mucho más rápido en algunas de las grandes palancas de la descarbonización como es la electrificación de los usos de la energía y en particular el calor y el frío en las ciudades y hoy tenemos, ahora nos, nos presentará Andrea a representantes de Iberdrola y con el Instituto de Salud Global de Barcelona también colaboramos en este, en este ámbito y eh, el Instituto de Salud Global, como sabéis, es una de las entidades de salud, de salud global más importantes del mundo, y ellos están haciéndonos ver que la misión es eh, también una historia. Uh, yo diría también me, es sobre todo una historia de mejora de la calidad de vida y, en particular, de, la mejo, de mejora de la salud. Y tenemos a, a Caroline que ha venido de Barcelona. Te, te, te agradezco mucho porque nos va, nos va a plantear eh, eh, los beneficios que para la salud eh, tiene eh, este, este proceso de aceleración de la, uh, del cambio hacia ciudades más uh, sostenibles, hacia ciudades neutrales en, en emisiones. Eh, el formato de hoy va a ser dos conversaciones que luego al final vamos a unir. Una primera sobre el tema específico de la salud eh, y otra segunda sobre la cuestión de la energía y le voy a pasar a, a mi colega Andrea Maya la palabra para que presente a los ponentes y nos cuente un poquito más eh, cómo, cómo está estructurada la, la sesión. Habrá ocasión también de que las personas que nos siguen desde fuera puedan participar. Tenemos también a, a Raquel, a, a Karen, a, a Mónica echándonos una mano para facilitar en la medida lo posible este formato post-COVID eh, híbrido que es tan, tan bueno para, para promover la participación. Bueno, quieras, gracias, Carlos. Buenas tardes a todas a todos. Eh, eh, bueno, como siempre, en los diálogos improbables es un gusto pues, ver a muchos conocidos y a nuevas caras también, que siempre es pues, interesante pues, todas estas conexiones y, como llamamos, pues, improbables que se puedan dar pues, en este espacio. Entonces, bueno, ya Carlos ha comentado pues, eh, la que nos acompaña hoy y el Instituto de Salud Global de Barcelona, pero pues, quería leer un poco eh, la biografía de los que nos acompañan, Caroline que es coordinadora de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del Instituto de Salud Global de Barcelona y es especialista en salud pública y también en intervención psicosocial. Eh, y tu, pues, tu trabajo se centra en entender cómo el diseño urbano puede afectar a la salud de la población. Entonces, pues bienvenida, Caroline. Ya, eh, como decía Carlos, es un gusto, además que es uno de los colaboradores que siempre hemos tenido pues, en el ITD y David Pérez eh, Pascual, ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en el sector energético y actualmente eh, está impulsando la descarbonización del calor como jefe de producto en el equipo de Smart eh, Clima de Iberdrola. Entonces, bueno, para... Ya no, no va a ser tan larga esta introducción, como decía Carlos, pues vamos a tener hoy un diálogo diferente, pues que tenemos las dos presentaciones, pero como siempre en los diálogos, pues un espacio abierto para todas las preguntas, inquietudes que se den en torno a estas temáticas, pues bienvenidos y también los que sabemos que nos están siguiendo eh, eh, online, pues que levanten ahí la manito virtualmente y que vamos a tener pues el espacio, mucho espacio para el diálogo. Así que sin más, habrá un café. Sino también creo que por esa hora, eh, ese, ese, ese adelanto que se dio el diálogo, pues va a ser. Pero pues podemos ir entrando y podemos poner acá las pasticas. Bueno, los que están en virtual se lo pierden, pero para la próxima los esperamos acá también virtualmente. Así que te paso el micrófono, Carolyn que empezamos con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias y por la calidad bienvenida y en este día tan maravilloso de confort térmico que tenemos aquí. Uh, necesito el... Bye. Pues estoy encantada de, de poder estar y hablar de uno de mis temas favoritos, um, que es, es la salud y el modelo urbano. Uy, no Uy, ¿no será que no se grabó bien, la... es la que dice ITD. ¿Debe tener un, una portada con mi nombre? Sí, está, sí. Perfecto. Sí, vale. Pues me adelanto un poco. Um, primero, lo, lo que quería comentar es, es nuestro punto de partida, que creo que es muy importante, de qué entendemos por, por el tema de la salud. Porque justo la semana pasada estuve en un encuentro de muchas ciudades en persona que me decían, no, nosotros no queremos hablar de la salud, queremos hablar del bienestar o la calidad de vida. Y les tuve que corregir un poco, diciendo si miramos la, la definición oficial de la salud es el estado completo de bienestar físico, social y, y, y, y mental. Entonces, a lo largo de, de mi discurso hoy, cuando digo salud, estoy hablando de vivir bien, estoy hablando de sentir bien y de llevar una vida próspera y contenta. Entonces, tenemos esto en cuenta. Um, uy. Sí, sí. Entonces, cuando, si, si aceptamos esta definición de salud... Lo que podemos entender es que realmente no son los hospitales, no son los médicos que nos hagan la vida y el bienestar. ¿no? Cuando tenemos un problema que tenemos que ir allí, sí que es, es un privilegio poder ir y tener un tratamiento. Pero mucho más interesante es hablar de cómo podemos, desde el punto de vista de prevención, no enfermarnos, de estar fomentando por todos lados este bienestar. Y esto... Digamos que, que entendemos que la gran mayoría de nuestra salud, de hecho, no viene entonces del sistema médico, no viene de una enfermedad, no, viene de nuestro entorno. De hecho, el OMS estima que un 23% de nuestra salud se determina por el entorno físico en que estamos, 23%. Eso es una gran oportunidad para nosotros de incidir en estos factores y, y promocionar... Um, la salud de las personas. Por lo tanto, de cara al futuro, uno de mis propósitos hoy sería de convenceros, la próxima vez que estás en sesión y, y le, le preguntan por casualidad, quién aquí trabaja en temas de salud, que todos vamos a, a levantar la mano. Porque realmente al final es esto, lo vimos muy claro con, con la pandemia, que, que el sistema de salud no puede con todo, tenemos que estar dando la vuelta a esto y de ser todos somos agentes de salud pública. Una, una buena política, una buena intervención que ayuda a promocionar el bienestar de las personas, un cambio de comportamiento que puede incidir en la actividad física, en el confort térmico, en, en reducir, por ejemplo, el impacto de calor, puede tener tan impacto en la salud y bienestar de las personas que, que poder tener una pastilla o incluso más. Entonces, esto es un poco la, la, la vuelta que, que queremos dar. Um, vale, pues casi ya estamos, ¿no? Sí. Ah... Uh. Entonces, para, para avanzar, quería um, también, voy a ir un poco de memoria en la orden de, y, uh, como el tema de descarbonizar y descarbonizar y, y climático, cambio climático, simplemente para ser que creo que es evidente, pero no lo podemos dejar de repetir, que no hay nadie que se escapa de los impactos en salud del cambio climático. No hay nadie. Entonces, esto es un rato común que tenemos que estar todos involucrados con, con una mentalidad yo creo que mucho más colectiva, mucho menos politizado y mucho menos polarizado que el contexto actual en que, en que estamos, entonces sí que tenemos trabajo ¿no? porque el contexto en que estamos actualmente no es tan fácil, todo y que yo creo que hay cada vez más protagonismo que, y, y ganas de entender que es un, un reto común. Um, y tengo una diapositiva que os muestra, por ejemplo, de este impacto. Si podemos visualizar, cerrar los ojos, visualizar un mapa de Europa y vamos a ver um, el impacto del, de la ola de calor de, de 2003. Adivina, alguien, que vamos a participar. Venga, esto ya he dado. Um, uh, que el, ¿Cuántas personas murieron en, en la ola de calor en Europa en el año dos, 2003? Sí. ¿Cuántas personas murieron? ¿Alguien? Venga. 80.000. 80, sí, bueno, 70.000. ¿no? En, en España eran, eran casi 13.000 personas, murieron en este olor de calor. Este, este verano pasado, yo he estado intentando buscar los números y no hay un consenso, el mapa aún no está en los fuentes oficiales, pero en casi 6.000 personas murieron este verano pasado por exceso de calor. Si esto fuese un accidente, una intoxicación o algo, porque mire, estaríamos allí en la calle gritando, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos dispuestos a aceptar sabiendo que las altas temperaturas estamos aquí, en España, especialmente vulnerables y castigados? ¿Por qué no estamos realmente poniendo esto en, en primera línea de, de poder enfrentar? Um, entonces, el calor es, es un tema muy importante en cuanto a nuestra salud. Um, sí. Ah, sí, no, vale, pues ya hemos repasado, vamos rápido. Esto es el gráfico de los determinantes de salud, donde bueno, básicamente valida lo que, lo que os conté. Um, este era para decir, cuando pensamos en nuestro entorno, uno de los retos más importantes es, es esto, ¿no? el modelo de ciudad, el modelo de movilidad que tenemos, pero normalmente es mi tema, pero no voy a entrar hoy porque con Iberdrola vamos a entrar un poco más en, en, en otros temas más vinculados con la temperatura. Esto ya les había dicho. El mapa lo han visto bien, ¿no? Um, entonces el, el tema de la vivienda, por ejemplo, no sé cuántas personas tenían que la vivienda es un, un, una intervención en salud pública, por ejemplo, pero podemos entender que hay toda una serie de factores de la vivienda que condicionan nuestra salud. Lo vimos también durante la pandemia, durante este periodo que nos dijeron que estuvimos obligados a estar en casa para qué? Para protegernos. Sin darnos cuenta, para una gran mayoría, o no gran mayoría, pero un una, una porcentaje, digamos, importante de España, las condiciones de su casa no eran de proteger, a lo mejor de perjudicar. Entonces vamos con, con una idea de que, de que el entorno, a lo mejor no, tenga, no entendemos muy bien el, el impacto y la magnitud del impacto que puede tener. Y aquí podemos ver... Claramente hay que un, un porcentaje importante de la gente que están, en cuanto a confort térmico, que están tanto por el frío que al calor um, muy poco protegidos. Sí. Bueno, algunos son europeos, está, está cada fuente abajo. Y luego los paso la ponencia. Ahora estoy um, un poco parada aquí, que no, no, no avanza. Si podéis avanzar vosotros. Al siguiente. Vale. Pues el efecto de irse de color. No sé cuántas personas conocen, ¿conocen este fenómeno. Esto es un, un impacto que no es una ola de color, son, es un impacto que, que sucede porque nuestras ciudades están más bien construidos y hay, hay poco verde. Entonces, comparado con, con las zonas más exteriores a la ciudad, las temperaturas pueden llegar a ser bastante más calientes. Y esto ocurre cada vez que hay temperaturas altas. Estamos hablando ahora del, de la estación de verano, pero cada vez más también en, se está alargando esto. Entonces, ¿cuál cuál es el impacto no, de este efecto de isla de color? Hay un impacto en salud. En Europa, un 4% de nuestra mortalidad se debe cada verano a, a, a este. En Barcelona son 353 muertes cada verano prematuros, por este impacto que puede tener. Otra vez, estamos hablando de un, un gran impacto. Entonces, um, en esta situación, por ejemplo, a ver, vamos a pedir participación de nuevo, por favor, ¿qué puede ser una solución para que tenemos entornos muy construidos que, que nos tienen a temperaturas demasiado elevadas? Más zonas verdes, ¿qué más? Más espacio, entre ¿Más, espacio más flujo del aire posiblemente menos calor de los coches, menos asfalto. Pues bueno, ten... ¿Hm? los materiales de, de la casa. ¿Sí? La ventilación cruzada, las pinturas que reflejan. Bueno, hay una serie de, veo que, que estamos aquí con gente que tiene propósitos, ¿no? Para Entonces, algunas soluciones. Entonces, al um, uh, siguiente. Um, entonces, estos son unos impactos que no los voy a leer, como vamos un poco atrasados todos, pero los impactos del calor que podemos entender de nuestros edificios, ¿no? Y este, este falta de confort térmico, al final, es un problema cardiovascular, es un problema de hipertensión, es un problema de estrés y salud mental. Entonces, tiene toda una serie de, de impactos. Um, ¿Siguiente? ¿Siguiente? Uy, sí, vale. Ahora, Entonces, aquí tenemos una solución. Por ejemplo, que, que alguien había dicho más verde, un árbol, que además de poder ayudarnos con el tema de temperatura, vemos que tiene toda una serie de otros beneficios para la salud. Entonces, es un, una solución, digamos que tiene múltiples co-beneficios que podemos entender que es un gran aliado. De hecho, yo diría que, que el verde... Um, para muchos de los retos urbanos que tenemos hoy en día es un aliado que tenemos que estar aprovechando mucho más. Entonces, nosotros, un, un estudio que, que salió recién, muestra que si queremos, por ejemplo, um, tratar el tema de, de la isla de calor en las ciudades aumentando un 30% la cobertura, podemos bajar las temperaturas y luego um, ahorrar un 30% de, de la mortalidad, um, de este 4% que te dije que, que es debido a este impacto. <coughs> Entonces aquí podemos ver como un, una intervención que, que podía ser de un tema de energía o calor o es es una intervención en múltiples frentes. Esto es mi punto, ¿no? que, que la agenda de descarbonizar al final es una agenda de salud. Y aquí tenemos un ejemplo, porque al final el verde es algo que tenemos deficiencia en nuestras ciudades y está vinculado con la muerte prematura y otras enfermedades. Entonces lo, lo podemos um, pensar en cómo mejorar. En, en cuanto al frío también, de hecho al frío Um, en, en nuestros edificios es otro, es otro tema que, que proporciona sobre todo um, por los impactos que puede tener en virus y problemas respiratorios y también cardiovasculares que nos interesa estar um, enfrentando mejor porque además de todo lo que he dicho por un tema de equidad es decir, la gente que vive y está mucho tiempo en sitios con peor confort térmico o en, en deficiencia energética van más veces al médico la despesa de salud es la despesa pública que tenemos más grande en España. Entonces, al final tenemos que entender que una situación que podemos estar pensando en energía, al final es un gran impacto en nuestra salud. No solo en bienestar y poder vivir bien, pero también económico y social, porque hay más absentismo en el cole, hay más absentismo en el trabajo, hay mayores problemas en todo sentido. En este diagrama de los determinantes, entonces todo está conectado. Esto, por ejemplo, es otro gráfico que enseña un poco dónde vamos con las tendencias que, que se estará muy bien vinculado, imagino, con, con el discurso que tenemos después. Unas tendencias eh, que vemos que en general tenemos unas mejorías en bastante dos indicadores de, de, de la calidad del aire interior, pero que tenemos una cosa muy importante aquí, es, es la, de, la moda ahora de, de quemar biomasa o tener chimenea y cosas en casa. Y esto muy atento, ¿no? Porque podemos estar ganando en otros frentes, pero realmente esto es un problema que no se está hablando suficiente. Y también vemos que hay cada vez más productos químicos, de la cosmética y otras cosas que están en nuestras casas. Entonces, la calidad del aire también interior es algo que no se habla tanto, um, pero es un tema que debemos estar prestando atención para asegurar que la energía, uh, la eficiencia energética el confort térmico sean de manera sostenible. Evidentemente, tenemos la realidad de, del precio ahora de, de, de la energía que, que lleva muchas veces, sobre todo a la gente vulnerable, a, a optar por opciones que no son um, de todo buenas para la salud. A ver, ¿puedes avanzar? Okay. Es que no, no, no avanza. No sé qué he hecho para... No sé si quieres probar. si sí, lo... sí, tienes... ¡Ah, mira, mira, mira! Ha sido... Me debe haber portado mal. A ver, en un momento. A ver, entonces, otra cosa que quiero hablar. No, Esto es un, un tema muy importante que debataremos un poco. ¿Cómo podemos dejar de hablar de costes y hablar de inversiones? No. Entonces, coste, inversión, sí, no tenemos más oportunidad. Ah, más Un poco más optimista, porque muchas veces cuando voy al, a las ciudades y hablo con ellos, es, es, esto cuesta demasiado. Poner árboles, ver de qué coste el mantenimiento. A ver, al final yo creo que si somos capaces de calcular bien, de mejorar nuestros algoritmos y realmente conectar, a las agendas y, y los múltiples co-beneficios entenderemos que, que no estamos hablando de un coste, estamos hablando de una inversión y al, al menos largo plazo de lo que pensamos. Este, este diapositivo es, es, es nefasto, perdón, pero simplemente para enseñaros que, que es cierto que invirtiendo en, en la eficiencia energética y en, en la mejora de las casas no, no es un, una inversión porque el, el beneficio que no está en salud y bienestar es mucho más de lo que se requiere. Um, también, esto es el, el coste, este diapositivo es un poco de corta y pegar, perdón, para hacerlo llegar bien, del exceso de temperatura. ¿Y cuánto cuesta en España? Y estamos hablando de billones no de, de, de euros, um, además del coste en, en vidas que, que puede tener. Entonces, ¿por qué no estamos conectando mejor estas... Um, Ah, estas agendas. Esto sería un ejemplo um, de una pregunta que me gustaría si podemos hablar en el debate de, de cómo las empresas podían hacer entender, ¿no? Que, que una bomba de calor o otra intervención in, en eficiencia energética sea una intervención en in salud tan importante que, por ejemplo, tener un detector de humo o otras cosas en la casa. ¿Cuál es el papel que puede jugar um, la, el sector privado en esto? Esto es otro ejemplo de un estudio de BS3 y vemos muy claramente que, que de nuevo, los costes que se requiere para mitigar los cambios uh, climáticos, la descarbonización de en diferentes escenarios, um, están bastante inferiores a, a lo que podemos ganar en salud. Entonces llegamos a la misión. Yo creo que lo que necesitamos aquí, que está muy bien toda la misión, pero lo que necesitamos es un misión plus, ¿no? Y qué podría ser esta misión plus? Este, este que he hecho aquí un pequeño trampa de esta diapositiva, súper bienvenida he, he puesto mi marca allí. Entonces, traviesa. A ver, um, el plus. Entonces, conectar esta agenda, nada menos de, de entender que tenemos que posicionar y uh, usar a la salud para impulsar um, la descarbonización y el bienestar en, en las ciudades, porque son la misma agenda. Al final, ¿por qué queremos descarbonizar? Para vivir mejor conectamos estas agendas. Entonces, una mejor planificación urbana y de la transporte puede contribuir no, tan, no solo a la descarbonización, pero también a, a transformar a las ciudades. Entonces, realmente es un poco desafortunado que estoy yo hoy aquí, porque realmente mi colega Catherine Tone, que además tiene un proyecto súper importante de Horizon, que ha empezado este de, y realmente es, es una persona mucho más adecuada para dar este discurso, pero que no podía venir um, aquí hoy, pero justo mañana... Justo mañana va a dar un, una, una ponencia maestra sobre este tema, entonces esto se puede, um, se puede llegar a registrar y ver, es gratis, y, um, y tiene un proyecto muy, muy importante que se llama Catalyze, que yo creo que de aquí a unos años podría darnos unas herramientas muy potentes para conectar estas dos agendas, pero mientras tanto hay muchas otras cosas que podemos estar haciendo evidentemente juntos, y con esto acabo. Gracias. Yo, yo, yo creo que... Quédate aquí conmigo. Yo creo que está claro que, eh, que no hemos tenido mala suerte de que vinieras. O sea, otra cosa es que mañana podamos seguir a, a, a tu colega, pero muchísimas gracias por la presentación. A pesar de los problemas técnicos que no suelen ocurrir aquí, suelen funcionar, pero bueno, algún día tiene que, que pasar y no funciona la tecnología como, como pensábamos. Pero bueno, ya se va... Recuperando eh, las diapositivas, si no tienes, no tienes inconveniente las compartiremos. Lo que es muy interesante siguiendo al Instituto eh, de Salud Global de Barcelona es que no ponen una cifra que no esté avalada por, por una investigación de, de alto nivel internacional y, y son cifras basadas en artículos en las revistas más, más prestigiosas. Entonces, bueno estamos muchos eh, cansados de que nos digan el 30% de no sé qué, o han muerto 4.000 personas, pero en el caso vuestro tenemos la tranquilidad de saber que esos números están avalados por la ciencia y por la, y por la investigación. Entonces, estoy seguro de que sacaremos mucho más partido a la presentación cuando la podamos ver con, con calma y muchísimas gracias por, por adecuarte al, al tiempo. Y, y lo que vamos a hacer ahora es, antes de pasar a la siguiente ponencia, si específicamente sobre lo que nos ha contado Caroline queréis hacer algún comentario, queréis responder a la pregunta que nos ha, ha hecho, eh, que, que tengamos ahora cinco o diez minutos, ¿verdad Andrea? Para, para, que, para que podamos empezar a romper el, a romper el hielo ya. No sé, Julio, te ha provocado ahí lo de la misión plus. No teníamos bastante con la misión normal y ahora nos pides la, la misión plus. No sé. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, están de, de, de, de conectados. Mirad ahí desde el ordenador si hay alguien que le podéis… Bueno. Si no, seguimos y, y ampliamos luego el debate final. sí eh, buenas Caroline. Eh, no sé si está cuantificado el, el hecho de, por ejemplo, luego hablaré del tema de climatización de los espacios, eh, al final eh, las, las emisiones de climatizar, de climatizar los espacios, es decir, esas emisiones de CO2, cuando tú tienes una caldera en, en casa, al final son emisiones que se están produciendo no solo en, a la atmósfera, sino que se están produciendo de forma local en las ciudades. Entiendo que eso es un, un gran problema y es uno de los mayores problemas Entiendo que puede haber en las, en las ciudades. ¿O hay otros problemas derivados? Sí, las calefacciones y demás. No sé si eso está cuantificado. Depende un poco de, de, de la fuente. Yo no soy experta en, en calidad del aire interior y, como digo, es algo que se tiene que, que estudiar y bastante más. A ver, evidentemente, quemar biomasa o quemar leña o, o carbón en casa es, es mucho, mucho peor que, que tener um, gas o radiadores. Entonces, va un poco por escalas entonces, um, pero también usar por ejemplo la cocina, si este gas tiene su impacto esto ahora por ejemplo está de muy, mucho polémica en los Estados Unidos se, se están hablando, en, en general la calidad del aire suele ser bastante peor que lo interior que, que el exterior por, por estos factores y por eso el tema de la ventilación es otro gran tema que tenemos que pensar que, que es parte de esta ecuación porque en, en muchos sitios hemos perdido la, la costumbre o la, la inteligencia colectiva de cómo hemos de estar ventilando y una buena ventilación cruzada es, es parte de esta ecuación segura, um, pero sí que, que evidentemente um, la calidad del aire interior es un factor importante de la salud porque pasamos cada vez más uh, tiempo al interior y nos interesa tener um, herramientas uh, y, y soluciones más eficientes y, y que no producen estas emisiones que luego por, pueden perjudicar. No sé si he contestado sí, bien. Perfecto. ¿Desde casa hay alguna desde el remoto? Sí, sí. Sí, si sí, podéis eh, presentaros desde María Aurora, cuando quieras, es tu turno, sí. Y luego tenemos otra pregunta en la sala. Ponte el micro, María Aurora. Y... Bueno, te pasamos al siguiente turno y por aquí tenemos a Julio. Bueno, gracias, bueno, y muchas gracias, Carolina, ha sido... Súper interesante, como siempre, y muy inspirador y muy mmm, challenging <ríe> y muy interesante ese plus, ¿no? Entonces, eh, eh, como estoy completamente de acuerdo, mi pregunta más bien es cómo... Y además me gusta mucho esa idea de pasar de los costes a las inversiones, ¿no? El problema es que cuando una ciudad se lo plantea, y aquí tenemos representantes de las ciudades, pues al final esas inversiones hay que hacerlas a corto plazo, Muchos de los beneficios son a medio y largo plazo y además las inversiones se tienen que hacer desde el ámbito privado, muchas de ellas, desde la ciudadanía, nosotros renovando nuestra vivienda, comprando coches o no comprando coches para contaminar menos, etc. Y muchos de estos beneficios son de salud pública y son beneficios que, que al final recibimos la ciudadanía, pero que aunque se cuantifiquen y se moneticen, es difícil que retornen ¿no? sobre el que hace la inversión. Entonces, ¿qué palancas se pueden utilizar y cómo, desde IES Global, qué, plante qué iniciativas planteáis, qué instrumentos se pueden utilizar para conseguir vencer esa, esa dificultad de financiación y esa dificultad entre el beneficio más público y la inversión más privada? Pero, ¿te pregunto, o te ¡Qué, ah, pregunta ¿Qué trampa! Yo creo que vamos a quedar aquí hasta la hora de cerveza, ¿no? Con, para contestar esto. A ver, lo voy a poner aún más difícil, ¿no? Porque muchas veces pedimos la, la inversión a nivel local pero el ahorro viene a nivel estatal, por ejemplo, porque los presupuestos de poner más verde o cambiar una calle o una plaza es una inversión municipal, pero el ahorro en salud es a nivel de comunidad autónoma o nacional. Entonces, no están conectadas. Entonces, esto es precisamente el problema. Sí que es un gran problema, pero voy a ir un, unos pasos más allá arriba. A ver, yo creo que como especie humana, Som, hemos demostrado muchas veces que, que somos capaces de, de, de hacer lo que valoramos ¿no? entonces aquí hay una falta de visión ponemos carreteras creemos infraestructura porque es importante para nosotros y creemos en ello para ser una carretera o un construir un edificio también es una gran inversión pero no lo cuestionamos porque creemos en es necesario, entonces yo creo que para mí el primer punto es realmente sentar todos y crear esta visión una visión sistemática, holística optimista para el futuro y seguro que podemos hacer. A ver, para, para, para decir un poco, antes me había estado unas cuantas soluciones y enseguida, yo no dudo que hay las soluciones, pero ¿quién sabe cómo hemos de implementar estas soluciones eficientemente, multi-sector, con replicabilidad y estabilidad en el tiempo que necesitamos hacer lo que es ya? ¿Hay, ¿Hay tantos manos? No. Sabemos mucho más ¿Qué tenemos que hacer de cómo tenemos que ser Que creo que era tu pregunta. Entonces yo creo que es esto. Empezar a trabajar de manera multisectoral. Evidentemente poner mi plus en todo. Porque salud es, es una cosa transversal que ha de estar en todas las políticas. Pues quiero una manera de evidenciar. La salud ha de estar. También la equidad. Porque, no, no, bueno, hablé un poco de equidad, pero tenemos un problema. Todo esto de cambio climático de descarbonizar es un problema. Las ciudades. En peor en inequidades y si no prestamos atención a la equidad en cada paso, vamos a acabar peor. No vamos, siempre vamos a quedar corto. Esto es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos crear esta visión consensuada de cómo han de ser nuestras ciudades? Primero, una cosa tan simple. Las ciudades han de ser para las personas. Madrid no es una ciudad construida para personas. Lo siento hoy en día. Es una ciudad construida por los coches. Se evidencia porque la mayoría del espacio público está dotado a infraestructura Iberia está uh, evidenciado porque a pesar de que hay miles y miles de artículos sobre los efectos muy importantes de salud de la contaminación del aire, seguimos sin actuar sin contundencia. Ni estoy hablando de la actividad física, la falta de verde, el ruido, ¿no? Entonces, y, y Madrid y muchos otros a ciudades he dicho Madrid porque estamos aquí pero podemos hacer lo mismo de Barcelona y 90% no de, de las ciudades no estamos dando las condiciones para bienestar entonces bueno esto la pregunta era larga la respuesta también S sentar sentar todos juntos empezar a trabajar y yo creo que más que soluciones es ver cómo vamos a hacer esto necesitamos muchos más mecanismos del cómo porque las soluciones o existen o ya a, o, o los inventaremos aquí estáis todos no para inventar Susiones, ¿cómo lo vamos a implementar? Respuesta larga, pero pero muy oportuna y eh, vu vuelvo a, a hacer notar que no ha no sido mala suerte que vinieras tú. <ríe> al revés. Sí, hay una pregunta desde, desde casa, la última sí, no. ya, pero luego luego habrá tiempo al final de, de rescatar para darle entrada a David. Venga, a ver si están en bueno, sí que son. Aurora. ¿Las calderas no crean más contaminación que los coches con los datos del confinamiento que se indica? Yo diría que no. Esto es algo que tendría que comprobar. Bueno, primero, yo no sé si hay una comparación tan directa. no si te parece, si quieres, lo... Vale, vale, entonces lo derivo, ¿no? Sí. ah Porque mucho depende de la cantidad, del flujo de la R y este, si no es una, yo creo que hay un sí o no, pero sí. En, en, adelante, ¿no? Ya le podemos... <risa> Mira, paso el botón. Bueno, muchas muchas gracias, Caroline. Eh, pues bueno, mi nombre es David Pérez, y, y bueno, pues vengo a continuar un poco con, con el discurso que ha que estado haciendo Caroline. Ella eh, ha hablado de, de forma genérica y yo quiero centrarme en uno de los de los de los valores que puede hacer mejorar esa salud en las ciudades a través de la descarbonización, concretamente de la descarbonización de, de ese calor que se está generando en casa que todos necesitamos para para estar más, más confortables en, en las viviendas. Eh, me gustaría simplemente empezar con una pequeña reflexión. Eh, eh, no sé si, qué os evoca esta, esta imagen, no sé, igual muchos de, ellos, de vosotros la, la conocéis. Eh, bueno, pues simplemente es cómo ha ido evolucionando las, las temperaturas a lo largo de, de los últimos años. Quería empezar con esta reflexión, que la tuviéramos todos en la mente, porque bueno, creo que, que la imagen habla por, por sí sola. Eh, entonces, mira, contestando a la, a la pregunta que, que justo acaban de, de hacer a, a Caroline, eh, vosotros qué creéis que o en qué creéis que se va más, más energía, ¿Qué, qué consumo final de energía creéis que es el más, más importante que hay en, en el mundo, el tema de transporte, el tema de potencia eléctrica, consumos eléctricos, o el tema de climatización, calen, o sea, de calentar y, y enfriar los espacios o diferentes cosas. Sí, bueno, pues, pues tenéis razón. Eh, justo aquí se ve de una forma muy, muy gráfica, el. Uy, no sé si os dejo ver a todos, disculpadme, me voy a poner mejor, mejor aquí. Eh, bueno, pues más o menos la, la mitad de, de la energía se consume en, bueno, en procesos térmicos, en, en calentar y enfriar espacios o calentar y enfriar diferentes, diferentes zonas, ¿vale? Eh, me gusta también mucho esta, esta imagen porque se ve cuál es la penetración de la energía renovable en cada uno de los, de los sectores. Veis que ahora mismo en el del de, de transporte, pues bueno, es un, todavía es el, el menor. Pero si os fijáis en, en la penetración que está teniendo las energías renovables últimamente, se ve como la penetración en, en ese calentamiento y enfriamiento de, de espacios, pues creo que todavía va más lento de lo que, de lo que deberíamos, porque, porque bueno, el crecimiento debería Debería impulsarse para, bueno, pues para descarbonizar las ciudades y, y bueno, yo creo que la descarbonización va, pues como comentaba Caroline, en, pues en, en una salud mejor, que, que bueno, que es cierto que esa, esa ponderación económica de cómo está mejorando la salud, pues es cierto que, que esa visión no se ve en no tiene, no, no se ve en costes, en costes económicos, pero bueno, que aún así eh, descarbonizar. Eh, Simplemente eh, sale ya económico, simplemente realizando una inversión sin tener en cuenta todos estos aspectos que nos, que nos estaba comentando. ¿Vale? Eh, por centrarnos en, en las ciudades y por centrarnos en, en cómo se consume ese, ese calor dentro de las, de las ciudades, más o menos en los usos domésticos del calor, pues más o menos la mitad se va en calefacción, el 39% se va en calentar el, el agua caliente que tenemos en las, en las viviendas y bueno, el sitio de refrigeración y otros, pues se está, se está utilizando eh, más, eh, menos, menos calor, ¿vale? En total, más o menos al año, yo creo que consumimos unos 100 unos teravatios hora en, en España, ¿vale? Bueno, no, no os quedéis un poco con, con las cifras, pero bueno, simplemente un poco los, los conceptos que, que hay. Y, y ese calor, ¿cómo se está generando? ¿Qué es, ¿Cuál es el mix de generación que hay ahora mismo en, en España? Bueno, pues si os fijáis, casi la mitad del, del calor generado en las, en las viviendas es a través de, del gas, un 22% se, se genera con, con gasoil, eh, biomasa un, un 18%, electricidad un 14% y bueno, solar térmica y, y carbón, pues aunque no lo creáis todavía hay, hay calderas de carbón en, en Madrid, o sea que cuando lo, lo descubrí me sorprendió mucho, pero que sepáis que todavía hay calderas de carbón en, en Madrid en el, en el siglo en el, en el que estamos. Eh, entonces, viendo, viendo esta foto de, de cómo se usa el calor en el sector residencial en, en España, yo creo que debemos trabajar sobre, sobre dos aspectos fundamentales. El primero es consumir menos, necesitamos reducir ese, ese consumo. Ahora os explicaré cómo se puede reducir ese consumo, porque bueno, es cierto que cada vez va a haber más viviendas, cada vez va a haber más no sé si habitantes, pero bueno, lo que necesitamos es trabajar mejor la forma de, de cómo generamos ese calor y qué calor necesitamos, debemos trabajar sobre eso y después por otro lado debemos cambiar el mix energético que se está utilizando para, eh, para calentar las viviendas, para enfriar las viviendas, debemos, debemos cambiar este mix porque como podéis observar casi el 65% se va en gas y, y gasoil que, que bueno pues al final son, son combustibles fósiles que están emitiendo CO2 pero ya no solo que están emitiendo CO2 sino que encima están emitiendo CO2 en el sitio donde vivimos, es decir, que, que bueno, que ya no solo que, que el planeta se vea, se vea afectado, sino que son unas emisiones muy locales, son unas emisiones que se están produciendo en, en cada una de las, de las viviendas. Entonces, ¿cómo, eh, en base a estos, estos dos aspectos, ¿cómo, ¿cómo creemos o cuáles creemos que son las claves de, la, de esa descarbonización del calor? Vale, Pues por un lado, lo que digo, gastar menos, necesitamos gastar menos. Eh, y, no, y no digo gastar menos en el, en el hecho de, pues oye, no, no encendemos la calefacción y ya está, pasamos frío en casa, nos abrigamos. No, porque bueno, el, el progreso va de, pues de, de no, digamos, de, de no empeorar nuestra nuestra calidad de vida, pero pero bueno, debemos hacerlo de una forma mucho más consciente y mucho más eh, mucho más pensando en el, en el medio ambiente. Tenemos que gastar menos y para eso, ¿cómo se consigue gastar menos? Pues mejorando los aislamientos. Necesitamos mejorar las viviendas, necesitamos eh, aislar mejor las, las casas. Eh, bueno, hay diferentes técnicas que ahora mismo están al orden del día para, para poder hacer unas, unas inversiones en, en las viviendas para, para gastar menos. Necesitamos consumir menos, eh, menos energía en calentar y enfriar nuestras viviendas. Primero, porque remiten un ahorro económico en cada una de las familias, pero también remiten un ahorro energético que, que si sumamos cada una de las viviendas que hay en las ciudades, pues es un, un ahorro muy, muy importante. ¿vale? ¿Y esto a qué debe venir asociado? Ah, bueno pues que Al final la, la demanda que haya que satisfacer, esa demanda que, que es necesario para, pues para tener confort en las viviendas, para para enfriar y calentar en cada una de las, de las casas, pues necesitamos usar energías limpias, necesitamos usar energías renovables que, que, que nos hagan eh, tener ese mismo confort o quizá mejor confort, luego, luego lo explicaremos un poquito más. ¿Y esto de qué lleva asociado? Pues la sustitución de la, de la producción térmica, lo que hemos hablado antes, cambiar el, el mix de generación que, que, que, hemos, que hemos hablado antes. ¿vale? Entonces vemos esas dos, esas dos claves fundamentales en... En cada una de las viviendas. Y aquí me gustaría hacer otra, otra pequeña reflexión. Eh, no sé cómo veis las, las ciudades del futuro. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que serán las, las viviendas de aquí a, a unos años? No sé si os estáis imaginando algo, algo así, unos edificios súper futuristas. Eh, bueno, es cierto que seguramente haya edificios de este, de este estilo en las, en, las, en las ciudades, pero bueno, sintiéndolo si mucho, lo que he de decir es que, que las ciudades del futuro… Son así, quiero decir, las, las casas ya están construidas, o sea, las, las ciudades ya están construidas. En los próximos años no, no vamos a cambiar, o sea, las, las viviendas están construidas. Necesitamos trabajar sobre, sobre esas viviendas, necesitamos hacer esas viviendas mucho más eficientes. O sea, la, las ciudades, pues las viviendas que hay, pues son las que va a haber, evidentemente, habrá nuevas, nuevos edificios, pero la, la mayor parte de las viviendas ya están construidas y debemos trabajar sobre, sobre ellas. Entonces aquí eh, me quiero centrar en de las dos claves que hemos, que hemos estado hablando de, pues para descarbonizar ese calor, o sea, para, para primero gastar menos y segundo eh, gastarlo de una forma más, más limpia, pues me quiero centrar en esta, en, esta, en esta segunda parte, en cómo podemos conseguir que, que, esa, que esa energía que necesitamos para, para tener confort térmico en las viviendas... Eh, pues se, se puede hacer de una forma más limpia posible y aquí es donde nosotros apostamos por lo que es la, la bomba de calor, la bomba de calor aerotérmica o bueno si sí, la bomba de calor aerotermia, o sea aerotermia, eh, eh, tanto en vivienda individual, es decir que cada uno se pueda, si tiene una, una caldera individual pues se puede instalar una, una aerotermia individual tanto en viviendas colectivas, no olvidemos que hay mucha calefacción aquí en Madrid y en todas las ciudades que tiene una, un sistema centralizados de de calefacción y de agua caliente sanitaria ¿vale? Eh, ¿qué, ¿qué es una aerotermia? Si sí, a, a grandes rasgos pues una aerotermia es, una, es una, una bomba de calor que mediante un circuito refrigerante extrae el calor del ambiente para calentar los radiadores o generar agua caliente ¿vale? eh, ¿cuál es la ventaja que, que tiene? pues tiene unos rendimientos muy altos, tiene rendimientos pues desde el 250% 350% ¿Qué quiere decir que por cada, por cada kilovatio eléctrico que se consume pues está generando pues dos o tres kilovatios o cuatro kilovatios en función de, de, de diferentes aspectos de, de calor en, en las viviendas, ¿vale? eh, Hay diferentes mitos que luego, que luego veremos acerca de, de esta bomba de, de calor, pero bueno, funciona tanto con radiadores, suelo radiante y fan coil, y, y bueno también genera agua caliente y en función de los emisores que cada uno tengamos en nuestras viviendas, pues puede Puede dar también temas de, o sea, puede dar la, la refrigeración de las viviendas con suelo radiante o fancois. Bueno. Eh, otra de las ventajas que tiene la Aerotermia es que, bueno, al ser un, un sistema eléctrico que, que trabaja con electricidad, bueno, pues los paneles solares que se puedan llegar a instalar en, en las viviendas se pueden utilizar para generar ese calor y todavía eh, repercutiría más en esta forma de calentar mucho más, mucho más limpia que las, que las calderas de, de gas eh, o de gasoil eh, eh, convencionales. Y aquí un poco viendo las, cuáles son las emisiones que, que consideramos nosotros que, que se producen diferentes las, las calderas, evidentemente la que más emisiones produce para digamos las emisiones de CO2 que se producen para cada kilovatio de calor, que kilovatio hora de calor que se esté generando, eh, pues como veis la caldera de gasoil y la caldera de gas natural eh, emiten muchísimo más que, que la bomba de calor. ¿vale? Y esta bomba de calor, como os he dicho, pues consume electricidad. ¿Qué ocurre si el mix energético de, de electricidad eh, sí. va hacia lo que propone el PENIEC? Pues que todavía esas emisiones asociadas a, a esta generación de calor, pues todavía se verán, se verán reducidas muchísimo más, porque la fuente sobre la, que, sobre la que se alimenta esa bomba de calor estará todavía más, más descarbonizada, ¿vale? Eh, entonces aquí me gustaría hacer un, un pequeño... Eh, comentaros cómo están las, las bombas de calor en, en Europa. Esto es de la Asociación de, de Bombas de Calor de Europeas. ¿vale? Eh, como os he dicho, las, las bombas de, de calor, bueno, la, la, el aire acondicionado también es una, una bomba de calor, que esa la tenemos todos mucho más, mucho más en la cabeza. Eh, las bombas de calor, una, eh, se, una forma de clasificarlas es de dónde extra el calor, o sea, mediante dos, dos medios: uno es de dónde extra el calor, otro es hacia dónde cede ese calor. El primero es, puede ser el, el aire normalmente, pero el segundo puede ser el aire o el agua, así a grandes rasgos, ¿vale? Es el, el calor se extrae del aire, si lo metemos en nuestros radiadores para generar agua caliente y sanitaria, el medio al que estamos cediendo el calor es el, es el agua, ¿vale? Entonces, eh, estas, estas bombas de calor que nosotros estamos aquí proponiendo son estas, las que, las que toman el calor del aire y lo ceden, y ceden al, al agua, ¿vale? Y si analizando lo que está ocurriendo en los últimos años, pues vemos que hay un crecimiento muy grande en Europa de este tipo de, de, de bombas de calor. ¿vale? Eh, otra, otro tipo de bombas de calor que, que son del mismo estilo, pero bueno, aquí han separado de una forma, de una forma diferente, son las, las bombas de calor que se utilizan para el agua caliente sanitaria. Son es unas específicas, eh, la metodología es la... la Digamos, la tecnología es la misma, lo único que en vez de calentar el agua de los radiadores, pues sirve para generar el agua, el agua caliente sanitaria. Pues también vemos los últimos años pues que se está, se está acelerando este proceso, repito, en, en Europa. ¿vale? Eh, si miramos lo que está ocurriendo aquí en España y en cada uno de los, de los países, por cada mil casas, vale estas son las, las bombas de calor que se están instalando en cada uno de los países. Como veis España pues bueno, no, no está de las, de las primeras por, por hablar así de una forma, una forma rápida. vale. Eh, sí que me gustaría que, que os quedéis un poco con, con cuáles son los países donde más bombas de calor se instalan porque bueno, luego para uno de los mitos que hay de, de la bomba de calor me, me va a venir bien que, que tengáis esta foto en la cabeza. Si os fijáis es Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. ¿Vale? Son los países donde más bombas de, de calor se, se instalan. Ya os pongo este dato en la cabeza porque luego me gustaría incidir sobre, sobre ello. ¿vale? Y aquí, ¿por qué está ocurriendo en España? ¿Por qué en España eh, esta bomba de calor no está teniendo la misma penetración que en, que en otros países? Bueno, aquí vemos una serie de, de barreras que, pues, que creo que debemos, que debemos romper. Una es el espacio que ocupen las viviendas. Al final, pues bueno, en viviendas unifamiliares, en chalés... Quizá esto no sea un problema porque bueno, el espacio que tienen es, es bastante amplio, pero si queremos llegar a cada uno de los ciudadanos, a cada una de las, de las viviendas que hay en las ciudades, necesitamos que el espacio que ocupan sea menor porque ahora mismo ocupan bastante espacio y digamos que esto dificulta mucho la, la entrada en muchas de las, de las viviendas. Eh, los fabricantes están trabajando en ello porque conocen la misma, la, la problemática que hay. Entonces, bueno, creo que es ahora mismo uno de los de los handicaps que tiene la bomba de calor, y creo que ahora mismo quien debe trabajar sobre ellos es la tecnología y en concreto los, los fabricantes, ¿vale? Por otro lado es la percepción que tiene el ciudadano de, las, de estas bombas de calor, ¿vale? Eh, se asocia mucho la bomba de calor, como os he dicho, al, al aire acondicionado. Eh, este aire acondicionado, pues bueno, tiene una serie de, de beneficios, pero bueno, la, la inercia térmica que tiene un aire acondicionado no es la misma que, que un radiador o, o el suelo radiante y demás. Eh, lo que ocurre. Es que, bueno, el, el aire acondicionado, como transmite el calor a través del aire, pues en cuanto apagas el aire acondicionado, esta, esta inercia térmica se va y no la notas en tu casa, ¿vale? Con las bombas de calor que, que aquí estábamos comentando, bueno, pues lo que hace es eh, que el confort térmico sea muy parecido al de, al de las calderas que, que están generando en casa al final. Lo único que cambia es la forma en que calientas el, el calor, pero o sea, ese agua pero el, el, el agua es el, me refiero a la, la, el agua es el mismo y, y la inercia térmica del es la misma lo único que estás cambiando es cómo se está generando ese, ese agua caliente vale eh, otra de las percepciones que, que tiene mucha gente y ya hilo con lo que os he comentado antes de los países es que bueno vale extrae el calor del aire pero pero y si fuera hace mucho frío Cuál es el problema bueno mirad en qué países son los que más penetración tiene la bomba de calor Suecia Finlandia eh, Dinamarca creo que ahí hace un un poquito más de frío que aquí y, y bueno, pues ahí no, no ven esos problemas, entonces bueno, creo que eso es algo que, que debemos trabajar con, con divulgación, con bueno, que, que la gente conozca las bondades de, de este tipo de, de tecnologías, eh, entonces bueno, eh, ¿cuál es la, la otra barrera o la última barrera que vemos? Pues el coste inicial, eh, siendo francos ahora mismo eh, el coste de una bomba de calor pues es tres, cuatro veces más elevado que una, que una caldera convencional, evidentemente hay mucha gente comprometida con el medio ambiente pero otra mucha gente lo que le cuesta es llegar a final de mes y lo que quiere es ahorrarse dinero al final encima en, en, el, en la circunstancia actual que vivimos de precios de energía y demás pues creo que la gente está muy preocupada por, por los costes y bueno sabemos eh, que la bomba de calor eh, a largo plazo o, o el consumo de una bomba de calor es mucho, el consumo energético de una bomba de calor y al final el consumo de, de dinero, cuánto dinero se te va mensualmente, es mucho menor que, que, el de, que el de las calderas, pero bueno, sabemos y somos conscientes de que ahora mismo la inversión inicial es bastante alta, y ahora mismo creo que es la, es la mayor barrera que, que, que estamos encontrando. Eh, ¿Cómo podemos trabajar sobre este coste inicial? Ya se está trabajando. Ahora mismo hay unas subvenciones disponibles en... En toda Europa, a través de los fondos Next Generation, Bueno, pues hay tres, tres reales decretos que han salido en España para, bueno, para el sector residencial, para diferentes sectores de la energía y después otro que trabaja la rehabilitación residencial total, que es aislamiento más, más eh, actuar sobre los, los sistemas de generación. Eh, bueno, o sea, Se está trabajando, eh, también hay otras ayudas locales como, eh, por ejemplo, aquí en Madrid está el cambio 360 este estas subvenciones son para cualquier caldera que mejore la eficiencia que hay actualmente. Bueno, ¿qué, qué qué dificultad estamos encontrando. Creo que son buenas iniciativas, creo que se debe se debe subvencionar este tipo de tecnologías porque bueno, creo que es un impulso que que es necesario para que haya una economía de escala, necesitamos que que se impulsen, que que se que se favorezca desde diversos sectores públicos el, el hecho de, de instalarte una aerotermia en, en, en casa, sí. esto hará que, que haya una economía de escala, que se instalen más bombas de calor, que baje el precio unitario por cada una de las bombas de calor y que esta rueda empiece, empiece a rodar y que, y que, bueno, que, que sea, tenga muchísima mayor penetración en, en las viviendas. ¿vale? Eh, ¿Qué dificultades estamos encontrando nosotros, por ejemplo, para, para a llegar a estas subvenciones? Pues primero es que muchas de las subvenciones eh, necesitas hacer esa, esa inversión inicial, eh, con lo cual el, el ciudadano lo que hace es tener que hacer un desembolso y luego les devuelven ese dinero. Con el Real Decreto 853 eso no ocurre, el Real Decreto 853 eh, digamos que te preconceden la ayuda y existe un, una figura que es la cesión de cobro, entonces por ejemplo, eh, diferentes empresas pueden... Adelantar ese dinero, no tienen problemas económicos, o sea, no tienen esas dificultades económicas de adelantar ese dinero, y con el derecho de la cesión de cobro, pues el, el, el ciudadano simplemente paga el 20%, que en este caso las subidas llegan hasta el 80%, paga ese 20% y el 80% restante eh, le cede el derecho de cobro para cuando llegue el dinero a las empresas. Creo que eso es algo muy potente. Eso estamos viendo que es algo que, que el ciudadano eh, está viendo con muy buenos ojos, porque no tiene que adelantar todo, todo el dinero. Pero pero en las otras en las otras ayudas no, no está ocurriendo, y creemos que si, si, esta, si esta forma de, de trabajo se, se apolara al resto de las ayudas. Otra de las dificultades que nos estamos encontrando es la complejidad del proceso documental. Esto es una dificultad que eh, nos estamos encontrando la gente o las empresas que estamos ayudando al ciudadano a presentar estas, estas ayudas, pero también se está encontrando las administraciones que tiene que, que, pues, que evaluar todas las Creemos que si se redujera eh, la cantidad de papel y lo que es necesario, pues creo que se habría muchísima más habría muchísima más en este tipo de, de, de bombas de, de tecnología. En algunos casos se están ampliando los plazos de resolución de las ayudas por esto que de la en el documentario. Y después, como es la ayuda que viene de Europa, España va a dar un poco, por decirlo así, y la pone a las la comunidades del propietario, son las comunidades del propietario, que van a dar Muchas veces os quisieron, porque hay una pandemia en el ámbito, nos hemos causado bastante dificultades. Sí, perfecto. Si sí, perfecto, tardo ya poquito. Eh, y después, por otro lado, pues bueno, con las ayudas del cambio a 360, pues todavía se siguen subvencionando calderas de combustibles fósiles, que yo creo que esto eh, debería de, de dejar de, de hacerse, porque bueno, al final son tecnologías que ya de por sí son, son baratas. Eh, creo que una caldera, si ahora mismo subvencionas una caldera de gas, esa caldera de gas va, va a tener una vida útil de 10, 15, 20 años pues vas a estar durante 20 años eh, emitiendo CO2 en, en cada una de las viviendas. Entonces, abogamos por, por de dejar de solucionar este tipo de, de tecnología. Y ya para, para concluir, muy rápidamente, eh, simplemente decir que, que, bueno, que hay que darle la importancia necesaria a la descarbonización. Vemos que es un, un sector clave y que se va mucha energía en, en, este, en, este tipo de, o sea, en el consumo de, para climatizar los espacios. Las inversiones deben ir enfocadas a la mejora de las viviendas existentes porque lamentablemente las ciudades que o sea las, los edificios que hay en las ciudades son los que hay. Eh, necesitamos acelerar la sustitución de, del MIS de generación de calor. Y por último, pues hay que romper estas barreras que hemos comentado para la instalación de la, de la bomba de calor. ¿vale? Y me gustaría terminar con una, una pequeña reflexión y es que hace miles o millones de años eh, para calentarnos en las cuevas utilizábamos el, el fuego para calentarnos o sea, si realmente pensáis cómo funciona una, una caldera bueno, creo que hemos evolucionado poco en este, en este sentido y debemos quizá dar un puntito más para, bueno, para tener una evolución en, en la climatización de las, de las viviendas Bueno, vamos a... A comenzar entonces la, el diálogo, eh, eh, tenía por ahí una pregunta de, de Naila, presentados como estábamos haciendo hasta ahora, no sé Juan si desde Madrid en algún momento sería interesante que nos contarais la, la perspectiva del ayuntamiento, eh, eh, vamos, a, vamos a ir así, primero Naila, luego Juan, fuera, eh, fuera no, eh, en remoto, mirad quién, quién puede estar interesado y seguimos. Vale, gracias. Eh, me llamo Naila, trabajo aquí en el ITD, en bueno, el programa de, de Nature Cities, de la Misión de Ciudades. Eh, tengo dos preguntas un poco pequeñas, pero que eh, uno es que tú lo has demostrado, es que antes hay que reducir la demanda y después eh, cambiar eh, la, el tipo de energía. Eh, esto me lleva a preguntarte, si hay tantas subvenciones para cambiar calderas, pero no tantas para aislar, igual la gente va por lo más fácil, que es cambiar su caldera, pero realmente igual está o sobredimensionada o tú estás siguiendo calentando un espacio que no está aislado en el primer paso. Entonces, ¿cómo fomentar antes eh, la, el aislamiento térmico, antes del cambio de calderas? Y dos, las calderas también están hechas de metales, eh, son procesos industriales que pues que usan mucha energía y también hay que extraer estos metales. Entonces, en el escenario donde todo el mundo cambia sus calderas, seguiríamos eh, usando mucha energía, muchos metales y no estaríamos descarbonizando. esto lo tiene otro tipo de huella. Entonces, ¿cómo, cómo haríamos en este escenario? Bueno, pues a, a la primera de las, de las preguntas, eh, una de las subvenciones que, que he puesto ahí era el Real Decreto 853, ¿vale? Ese real decreto lo que te dice es que necesitas reducir un porcentaje de tu, del consumo de la vivienda y necesitas eh, aumentar el porcentaje de la energía renovable consumida en esas, eh, para, para, para, digamos, para satisfacer esa demanda, ¿vale? Entonces, sí que hay subvenciones que ahora mismo que, que, que te llevan a, a aislar y a, y a, y a meter eh, aerotermia, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre con eso? Pues al final, eh, el aislar una, una vivienda depende mucho de, de, del tipo de edificios, Si estamos hablando de edificios de, de comunidades de propietarios en, en altura, por decirlo así, en edificios, las inversiones son muy altas. Entonces, es cierto que lo primero que había que hacer es reducir la demanda, pero también, también estamos viendo que la inversión es muy alta para, para realizar eso. Entonces, está habiendo ayudas, se está, prom se está promoviendo. Pero bueno, también hay otras viviendas que están bien aisladas y, y se puede, o sea, me refiero a que creo que son, son compatibles, pues estoy de acuerdo contigo en que, en que pues para no sobredimensionar eh, los espacios, o sea, las, las aerotérminas o las bombas de calor o, o las calderas o lo que sea, pues creo que el primer paso habría que, que aislar las, las viviendas y bueno, como he dicho, hay subvenciones para ello. Y después la, la segunda pregunta, pues, pues tienes toda la razón. Al final, pues para generar nuevas... Nueva, nuevos equipos, pues, hay que, pues hay, que consum, o sea, hay que trabajar con los materiales, hay que consumir energía en los materiales, pero bueno, también es cierto que hablando un poco, o sea, viendo un poco el tema de la salud, al final, vale, tú para construir, por ejemplo, una aerotermia, pues la construyes donde sea, en fábricas y demás, pero si tú estás consumiendo todo ese, ese CO2, si lo estás emitiendo en las ciudades, pues reper, repercute de una forma mucho más cercana en el, en el ciudadano porque las emisiones están mucho más localizadas en los sitios donde, donde vives, pero estoy de acuerdo contigo, que deberíamos tener una visión completa desde, de, todo es, de todo ese proceso, de, pues de, desde, desde que empiezas a construir la máquina hasta que la desguazas o la llevas a, a, pues a reciclar o, o lo que sea. Es cierto que, que deberíamos ver todo, todo ese proceso. Bueno. Gracias, gracias eh, David, porque has, has puesto un poco el dedo en la, en la, en la llaga de, de, de, de totalmente de la descarbonización, al menos en Madrid, más del 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son del sector residencial, comercial, institucional y la principal barrera que tenemos para descarbonizar este sector es la introducción de la bomba de calor. Hemos partido de hipótesis muy Optimistas y la verdad es que no vamos llegando. Entonces, eh, ahí, por hacer también responderte un poco al por qué desde el ayuntamiento seguimos eh, subvencionando calderas de gas, es verdad que si solo subvencionáramos los cambios de caldera de, de, de, de, de cambio de caldera de combustible fósil a, a la electrificación, digamos, que es el objetivo, en el cambio a 360, cuando hay ese cambio. El, la financiación es mayor, las condiciones también permiten pasar de una, de una, por ejemplo, una calefacción centralizada a una climatización individual, es el único caso cuando pasas a, a bomba de calor, pero es que el mercado nos indica que no es que nos hubiéramos quedado con el dinero en, en la caja. Entonces, también ten en cuenta que la situación a veces es la que hay, ¿no? en el sentido de que en los dos primeros años incluso tuvimos que cambiar, o sea, subvencionar cambio de caldera de, de carbón, eh, porque todavía había, ¿no? hasta que se prohibió desde eh, y todavía quedará alguna ya fuera de ley porque están, digamos, ya, ya prohibidas ¿no? desde enero del año pasado. Entonces, es verdad que que a veces y un poco conectando con lo que decía Naila, a veces eh, desde luego desde el ayuntamiento se empezó con las ayudas de rehabilita si no mejora la eficiencia no te vamos a subvencionar la caldera pero al final los ritmos imponen y lo que tenemos desde la misión es mucha prisa y mucha presión entonces eh, estamos diciendo bueno vamos a acabar con hemos acabado con el carbón más o menos lo que queda súper residual vamos a intentar acabar con el gasóleo cuanto antes seguimos pasando por el gas y no acabamos de ver la bomba de calor, desde luego no en lo centralizado, lo poquísimo que llega y es muy, muy poco es para, para aquellos que no tienen ese problema de espacio y a lo mejor no tienen ese problema de inversión inicial. Pero bueno, no sé, tenemos desde luego que de trabajar juntos porque electrificar es el, es el punto básico y electrificar en concreto este sector. Gracias. Pues mira, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que, lo que debemos trabajar es, porque ayuntamientos como el de Madrid que creen en que el camino es la electrificación de la bomba de calor, todavía sigue subvencionando este tipo de cosas. Debemos trabajar todos juntos en que pues en que vosotros no tengáis que hacer este tipo de, de cosas. Me refiero que, que creo que si, si, si todos creemos en la tecnología, todos creemos que es el camino... o sea pues igual se debe, o sea, se debe hacer una foto desde, o, sea, o ver desde una perspectiva mucho más alta en qué, qué problemas están sucediendo para que no se llegue a, al ciudadano y que el ciudadano cuando haya eh, subvenciones pues no, no, no quiera acceder a ellas o no, no se esté consiguiendo que la bomba de calor eh, penetre mucho más en, en las viviendas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo entiendo que, que, bueno, que hay que mejorar el... El, el mix energético que se, está, que se está produciendo. Y si no se hace a través de, de tecnologías limpias, tenemos que analizar el por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid se ve obligado o, o cree que la mejor vía es eh, a través de, del gas? Pues bueno, creo que debemos reflexionar todos un poco, no solo las administraciones, sino todos en general, de qué está ocurriendo para, para que eso ocurra. Pero esto sería un poco mi, mi, mi comentario y pregunta para ti, ¿no? Sí. Este ser. Se me ocurre, lógicamente, de, de que una de, de las maneras que podemos avanzar en discusión y a lo mejor abrir un poco los caminos es intentar enmarcarlo en en, como un problema de salud pública ¿no? y, y juntar esto. Entonces, mi, mi papel si te, o mi pregunta sería si, si te he convencido un poco con, con mi discurso, de este de para otro lado, cómo las empresas privadas podían avanzar o podían enganchar en esta palanca, digamos, de la salud pública para, para avanzar esta agenda. ¿Tú ves factible o qué necesitarías um, por vuestra por, por parte? Mm. Eh, totalmente. Yo creo que desde, desde Iberdrola se apuesta por el tema de la descarbonización, concretamente por la, por la electrificación de ese calor. O sea, Iberdrola al final eh, está haciendo inversiones en, en muchísimos aspectos, desde pues, generar de una, forma, de una forma renovable aguas arriba de estas de estas máquinas, a invertir mucho dinero en, en las redes de transporte que son necesarias para que toda esta toda esta infraestructura eléctrica pues sea sea posible, porque si no mejoras las redes, eh, pues la, ahora mismo las redes actuales, pues no permite que cada uno eh, se ponga una, una aerotermia en su casa, por eso se, pues empresas, las empresas están trabajando en, en mejorar esa en esa infraestructura, desde, desde cómo se genera electricidad cómo se distribuye esa electricidad y cómo se está consumiendo esa esa, esa o sea, esa electricidad, ¿vale? Entonces, eh, empresas, yo creo que hay muchas empresas de, eh, con, vamos, con, con dinero, con, con necesidad de, de realizar esas inversiones, entonces lo que, lo que creo que había que hacer es, bueno, pues a través de, de subvenciones como las que se están proponiendo a, a raíz de los fondos Next Generation, pues también yo creo que la empresa privada está, está dispuesta a invertir en, en ese dinero, o sea, invertir ese dinero porque, porque bueno, al final... Eh, Iberdola ya hace muchos años empezó a invertir en, en energía renovable porque, joder, realmente es rentable, o sea, es rentable invertir en, en, las, en este tipo de tecnologías. Entonces, yo creo que la empresa privada está, está dispuesta a invertir a eso. Invertir esta capacidad, por ejemplo, de hacer estos cálculos económicos que incluyen las dimensiones de salud? Claro, ahí es donde, ahí es donde no tenemos ni idea, claro. O sea, toda, toda esa, digamos, nosotros nos quedamos en el cálculo económico de cuánto le cuesta el gas, el gasoil, y cuánto le costaría con electricidad, cuánto es la inversión que tiene que hacer y demás. Y demás. Es cierto que eh, la empresa privada yo creo que en, en ningún momento está, y yo creo que no tiene la capacidad de valorar económicamente cuál es ese beneficio de, de salud pública. Es cierto que eso no, no se ve y creo que eso es un papel que tienen que tomar las administraciones, que son los primeros beneficiados en, en, esa, en reducir esa, ese gasto en, en salud en salud pública. Vamos, eh, la verdad es que es, es apasionante, yo me voy a morder la lengua porque se me ocurren muchas cosas y eh, Juan quería hacer una réplica y luego tenía aquí tres, cuatro, sí, por ahí también tenía tres, cuatro y cinco. Entonces vamos a intentar eh, intervenciones relativamente breves y, y si podemos ser encadenadas. Y lo que también nos gustaría es que pudiéramos si la... Sí, sí, total, en, en ese sentido era un poco lo de lo de introduciendo lo de salud y equidad que, que comentabas, Carolina, es que eh, quizás el, el tema que nos planteábamos desde el ayuntamiento no es restringir el, las subvenciones, porque es que al final, a lo mejor lo que creamos con eso es que solo puedan acceder a esas subvenciones las que ahora nos lo piden, que es un sector de la población. Ahora mismo la bomba de calor no, no es equitativa, <risa> su distribución no es equitativa. Entonces, a lo mejor lo que hay que pensar es en Introduciendo el concepto de salud y equidad, a lo mejor tiene que haber otras fórmulas de colaboración, otras fórmulas en que ese dinero pueda llegar a, a, a electrificar a aquellos que no piden las subvenciones. ¿no? Es que nos encontramos a veces estar subvencionando un Tesla. ¿Tiene sentido o no? Estáis hablando del papel del papel que tendría que tener la universidad. Déjame, deja, déjame David, que, que, que recoja dos eh, o tres palabras eh, y, y, y, y os las devuelvo. Estaba Irene, estaba Julio, por aquí tenía otra aquí otra y hay otra. No sé cómo vamos a hacer. Vale, bueno, muchas gracias. Soy Irene Ezquerra, también trabajo aquí en el ITD desde hace seis años. Eh, tenía dos preguntas. La primera iba un poco en línea de lo que comentaba Juan, ¿no? Eh, si teníais datos de si estas ayudas, porque veo que confiáis muchísimo en las subvenciones desde Iberdrola, si realmente sabéis y tenéis datos de si están llegando a donde más se necesitan o no, que aparentemente nuestra, nuestra percepción es de que esto no está ocurriendo así, entonces habrá que... Pensar en otros mecanismos de financiación y en ese sentido, si desde Iberdrola estáis trabajando también en, en algún tipo de campaña de comunicación, asesoramiento a comunidades de vecinos, porque me ha sorprendido que Naila no, no lo ha comentado después de su TFM, pero veíamos que, que también eh, este te, la electrificación es un reto social al final más que tecnológico, tenemos tecnologías que pueden funcionar, pero cómo ponemos de acuerdo a las comunidades de vecinos, cómo les ponemos a trabajar juntas, a llegar a acuerdos y muchas veces les falta la información ¿no? para... Saber qué pedir, ¿no? A lo mejor ni siquiera tienen prejuicios sobre estas tecnologías, el coste, etcétera. Entonces, ¿qué, qué estáis trabajando en ese sentido eh, desde Iberdrola? Construyendo sobre eso mismo, mi pregunta es, eh, como esto es escala, ¿no? En Madrid, si no tengo mal en la cabeza y prometo ser breve, hay un, un millón cien mil calderas de gas individuales. Si queremos cambiar esto en ocho años, eso es una escala descomunal teniendo en cuenta los co-beneficios de generación de empleo, oportunidades locales y tal, que se deberían incluir, si se puede pensar en otros modelos de negocio, que no sea que la gente tenga que pedir subvenciones, sino que vosotros mismos ya hagáis el pack completo, a lo mejor con ahorros energéticos, etcétera, ¿Y cómo se puede hacer eso de forma masiva para hacerlo a la velocidad y a la escala que hace falta? No, no, no, voy a pasarlo y luego ya otra pregunta. No se van a olvidar de las preguntas. Sí, de hecho ya son dos, ya son muchas para mí. ¿eh? <ríe> eh, pues mira, contestando un poco a, a tu pregunta, eh, estamos, nos, o sea, nos estamos encontrando en comunidades de, de propietarios, que es muy difícil poner a, de acuerdo a la gente, pero porque hay muchos, hay muchos voy a decir mitos, no quiero decir falsos mitos, pero hay muchos mitos en, en cuanto a, pues a, a cómo trabajaría una, una bomba de, de calor. Al final... Es cierto que las temperaturas a las que llega una bomba calor son un pelín inferiores a, a las que llega una caldera de gas, pero yo creo que para estar a gusto en, en una vivienda no hace falta tocar un radiador y quemarte. ¿sabes? Yo creo que eso también debemos trabajar. Creo que ahora mismo, eh, para mejorar todo eso, creo que ahora mismo necesitamos un, un programa de divulgación, divulgar muchísimo más, que el, que el ciudadano conozca la tecnología, que conozca las, las bondades de la bomba calor, sus, per, sus perjuicios, que también lo, los tendrá, evidentemente. Pero, pero bueno, debemos trabajar en, en, en todo eso. Y la primera pregunta que... al Ah, vale. Pues sinceramente las ayudas, por ejemplo, del Real Decreto 7, 477 y, y el 1124, pues son unas ayudas que, por ejemplo, el 1124 llega, es para, para empresas, llegan hasta el 30, 35, 40%, más o menos, eh, para empresas... Eh, las, las del Real Decreto 477 llegan hasta unos 3.000 euros por vivienda 3.000 euros por vivienda eh, comparando lo que cuesta una bomba de calor que pues, depende mucho de por ejemplo en Caldera en, en, en, en comunidades de vecinos pues, puede llegar a 4.000, 5.000 euros por, por vivienda pues, sinceramente todavía son unos, unas inversiones muy altas y están llegando a parte de la población, no está llegando a toda la población esa es la, esa es la realidad Ahora mismo, pues, aunque, aunque llega, o sea, haya, forma, o sea, haya in, ayudas en la inversión, ahora mismo no se está llegando a todos, a todos los, los ciudadanos. Y, y la pregunta de Julio era que ya se me ha ido. Ah, sí, por supuesto, está. O sea, una, uno de los modelos que, que bueno, la empresa privada tiene es eh, realizar ellos la inversión en las, en las salas de calderas y cobrar al, a los ciudadanos por, por el calor consumido. Eso es un modelo de negocio que, que, lleva, que lleva implantado varios años y, y bueno, yo creo que la empresa privada está en can, estaría encantada de, pues de, de trabajar en este modelo, porque bueno, al final, eh, si miramos un poco desde el punto de vista de cliente más que de ciudadano para este tipo de empresas al final es una fidelización del cliente estás el cliente se compromete contigo durante una serie de años entonces yo creo que la empresa privada estaría totalmente a favor de, de invertir más dinero en, en casa del cliente para pues bueno para que la relación entre el cliente y, y, el, y la empresa sea sea lo mayor duradera lo más duradera posible Sí, yo, yo quería un poco comentar el tema de, de la idea de, de la solución tecnológica, ¿no? que yo soy bastante escéptica en el sentido de que si ponemos que la, para mí la tecnología no es una solución, lo voy a decir desde claro, es una herramienta para llegar a un objetivo, una solución que necesitamos, que es vivir mejor, ser más sostenibles, descarbonizar… Entonces, yo creo que tenemos que ir con cuidado aquí precisamente por, que, por lo que dices, porque, por ejemplo, si, si vamos al congreso de Smart City o ponemos futuro de la movilidad o futuro de la ciudad en, en Google, vamos a acabar con un montón de, de imágenes súper sexy y súper tecnológicos, pero no vas a ver personas, como mucho una persona paseando un perro robótico, ¿no? Es decir, tenemos que ir con mucho cuidado, porque todo, toda esta solución tecnológica podemos ver cualquier... Tecnología puede llegar a producir muchas disfunciones, como el coche mismo, ¿no? que el, el coche es una, una herramienta fantástica cuando se utiliza bien y de manera racional. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes precisamente de las barreras que estamos encontrando entre el cómo, que es lo que básicamente pusiste tú, ¿no? que la tecnología está, pero pero para implementar realmente es en el cómo, pero también de entender que tienen que ir acompañados a todo esto de, de un proceso de cambio social. Entonces, también un poco la pregunta es qué papel pueden jugar las empresas privadas en esto, en contribuir. Entiendo también que estamos en un contexto, como dije antes, muy polarizado con cualquier tema que, que, que hasta lo más técnico acaba siendo un gran punto de polarización política. ¿Cuál es el papel que, que se puede jugar ahí? Pues... Pues mira, voy a, voy a contestar a, a tu pregunta. Eh, creo que cuando, cuando se empieza a utilizar una, una tecnología, eh, pues bueno, al final las, las primeras personas que empiezan a utilizar esta tecnología eh, son personas que tienen mayor poder adquisitivo, porque bueno, la tecnología inicial, pues bueno, al final la, la gente con mayor poder adquisitivo eh, decide invertir. Son, inicialmente son inversiones bastante, bastante altas, eh, creo que para que el, el desarrollo de la bomba de calor alcance eh, alcance costes que bueno costes no inversiones perdona <risa> Alcan alcance valores de, de inversión eh, mucho más bajos necesitamos que haya una economía de escala para esa economía de escala necesitamos que se empiece a eh, a fabricar bombas de calor, a vender bombas de calor, entonces bueno yo creo que cualquier, cualquier mejora tecnológica que se produce siempre empieza por un sector de la de la población mucho más pequeño para poder llegar a toda a toda la población, entonces bueno creo que lo que debemos hacer es acelerar ese proceso para, para que cuanto antes llegue al, a toda la población sea mucho, mucho mejor porque al final bueno repercuten muchísimas cosas, la salud en, entre ellas y eso pues repercute en, un, en una mejora económica a nivel, a nivel macro. Bien, vamos a, a continuar. Hablaba en la comida con, con Caroline que hacemos mal las cuentas, los números eh, sobre los cálculos eh, económicos y quizá una conclusión que está saliendo de aquí es que no debemos dejar solos a los economistas cuando hacen los números. Hay que hacer los números también con los que saben de de salud con los que saben de, de otros efectos y, y, y creo que es que hacer bien las cuentas hoy es muy importante y da la sensación de que no estamos siendo finos en eso. Eh, lo que hay que ser finos es que me quedan cinco o diez minutos de debate como mucho. Si podemos, podemos estar hasta menos 25, entonces daríamos como siete minutos de, de preguntas, vais a tener que memorizar y... Y vosotros, pues, porque luego quiero que Sergio eh, haga unas conclusiones finales en los últimos cinco minutos. Entonces, eh, por aquí tenía eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, y no sé si desde casa, desde, de, de, desde online, no hay nada, ¿no? Entonces, cinco preguntas eh, o seis me han salido, seis minutos. Eh, quiero decir que os voy a cortar cuando os pase el minuto, lo siento. O si podéis presentaros y, y no lo tendré en cuenta ese momento. Ese... <risa> Con todo gusto, Carlos. Mi nombre es Víctor Bonilla. Eh, en principio, enhorabuena a Carol y a David por las presentaciones por, y más que nada a ITD por crear estos espacios de reflexión que nos permite pues debatir sobre temas muy importantes sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, la presentación de Carolina me, me ha llamado mucho la reflexión tres cosas puntuales que me han generado un plus. En cada caso, tres plus. Uno... Hablabas de construir en conjunto las ciudades. Segundo, hacías una pregunta eh, sobre eso, si es que había la posibilidad o la necesidad de crear una agenda. Y el otro era sobre las polarizaciones políticas que a veces generan estos tipos de temas. En ese contexto yo tengo dos preguntas. Hace ocho años más o menos se creó eh, a nivel mundial una agenda. Es la famosa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2019, España aprueba el plan de acción de la Agenda 2030 que ha servido como un documento para generar una serie de interacciones. Entonces, yo tengo dos preguntas. Uno, desde la percepción que tienen ustedes, ven que esa construcción de esa agenda a nivel mundial y a nivel país está sirviendo realmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los ámbitos de salud que estamos hablando ahora. Y segundo, todos sabemos de que a nivel, eh, a nivel público, eh, todas las instituciones eh, hacen unos planes estratégicos. Hace tiempo esos planes no eran muy participativos. Ahora se presume que son participativos. ¿Creen ustedes la percepción que tienen que realmente son participativos? ¿Podemos construir en conjunto esa agenda para mejorar la cabida de los ciudadanos? Muchas gracias. De que le deje alguien un lápiz y un papel a David, por favor. Por aquí la, la siguiente. Insisto, un minuto y... Sí. Sí. Eh, to, todo el mundo entiende que si yo vengo con el coche y lo dejo ahí encendido, pues viene la policía y se lo lleva porque no, no es admisible culturalmente. Sin embargo, en la calefacción sí, la gente se sale de su casa, hay calefacción central y la tiene allí encendida siete ocho horas. Y, y eso es muy fácil porque eh, hay unas válvulas, pero ahora no se tocan las válvulas porque si las tocas empieza a salir agua. quizá había que, que ir a la subvención para cambiar esas válvulas y, y, y, y ahogar ahí. Y el otro tema es la aerotermia. La aerotermia, el aire acondicionado eh, forma parte de ella, pero si yo pongo el aire acondicionado, echo calor al, al vecino de arriba, el vecino de arriba tiene más calor, se pone aire acondicionado, además le hago yo que pague más factura, porque él tiene que pasar de más calor a más frío, y entonces, claro, para Iberdrola y todo eso, pues menos pues, sobre escuelas, contra más aerotermia ponga, mejor. Muy bien. bien. Buenas, vale, eh, yo soy Javier Gras, eh, y bueno, quería un poco comentar, porque creo que ha estado flotando en el ambiente todo el rato. Me gustaba mucho lo que comentabas, Caroline, de eh, cambiar le, las inversiones, ¿no? los costes por inversiones, ¿no? Y se estaba hablando de que es una inversión que tenemos que hacer todos eh, para llegar a, ¿no? a transitar a este nuevo modelo. Eh, también hablábamos que había financiación que nos la acoge la gente. Entonces, yo me pregunto cuántos procesos participativos. Eh, hay en los ayuntamientos, ¿no? porque al final se pide a la gente que haga inversiones que no se les ofrece. Antes comentabas de necesitamos un programa de anunciar y contar lo que hay. Y no necesitamos un programa de preguntar a la gente qué, es lo que, qué tipo de ciudad quiere, cómo queremos transformar nuestra ciudad. ¿no? Creo que falta mucho, ¿eh? o sea, es, es lo que falta. Es ne necesitamos que todo el mundo sienta que son sus ciudades y que podemos cambiarlas como las queramos. ¿No? entonces me pregunto si existen esos procesos participativos porque creo que hay muy pocos ¿no? y si ya los habéis visto o, o... Eh, Hola me llamo Pilar Gil soy periodista y quería en línea un poco con lo que decía Caroline de la diferencia entre las, que la tecnología sea una solución o que sea parte de la solución eh, ¿Cómo ve la industria el hecho de que parte de la solución sería reducir muchísimo el consumo. Es decir, tenemos unos consumos excesivos. Estamos acostumbrados a ten, eh, tener 10 grados en verano, tener que salir al cine con la chaqueta, el autobús con la chaqueta, que la gente esté en manga corta en casa en invierno. Es decir, eh, para mí, junto con el aislamiento, habría que tener una percepción de qué llamamos bienestar. ¿Y cómo regulamos eso? Porque eso, si es así, reduciría muchísimo el consumo y por tanto los ingresos de, de empresas que se dedican a esto. Eh, buenas tardes, mi nombre es Viviana. Eh, bueno, tenía dos preguntas puntuales. La primera creo que es más para Caroline. Y es si tú tienes de pronto un ejemplo de una ciudad o de un país que haya podido establecer un modelo de correlación entre esa inversión de los procesos de descarbonización y, la, y el impacto en la salud. Si hay algún ejemplo que se puede usar como benchmarking en otras ciudades. <ríe> esa es una. Y la segunda es qué papel juega también como la decisión del individuo, porque ya hemos tocado como el, <ríe> qué papel juega como la empresa privada. La, las gobernaciones, pero también como lo que mencionaban ellos también, cuál es la decisión de la persona que decide tomar transporte público en lugar de utilizar un carro por una persona o de apagar el, el aire acondicionado, como este tipo de decisiones que van a nivel personal. Esa pues podría ser para ambos. Gracias. No, no, no. Está, está eh, va a ser imposible, creo, contestarlo todo. No nos o sea, obviamos porque va a haber más o, ocasiones de seguir hablando, pero eh, tenéis unos minutos para... para... Eh, bueno, una de las cosas que, que habéis dicho, el tema de participación ciudadana y demás, o sea, evidentemente nosotros desde aquí planteamos la visión que tenemos desde, desde la empresa privada. Evidentemente eh, creo que el ciudadano aquí es, es la clave de, de todo esto y debería decidir como, como el que más en todas estas, en todas estas políticas. Entonces, bueno, nosotros desde aquí planteamos la visión que tenemos nosotros, evidentemente hay muchas más visiones y estamos totalmente de acuerdo en que, en que haya que, que escuchar a, a todos los, los actores participantes de este, de este modelo, modelo energético. Eh, bueno, en cuanto a las, lo, que, lo que comentabas de, de la Agenda 2030 y demás, o sea, yo creo que está muy bien, o creemos que evidentemente... Eh, hay que generar un debate, hay que generar una, eh, un, unas discusiones en, en diferentes, pues creo que las discusiones tienen que empezar de arriba y e luego bajando, pero realmente lo que necesitamos es que se produzcan hechos concretos y necesitamos eh, acciones concretas. Está bien todo ese debate, pero si sí ese debate al final llega a soluciones, a soluciones concretas, ¿vale? Eh, en cuanto al, al tema de que te instales un aire acondicionado en, en una vivienda y calientes al, al, de, al lado, bueno, o sea, yo creo que las ordenanzas municipales ya están luchando contra, contra eso, al final tú no puedes poner eh, donde quieras las, las máquinas, tienes que cumplir una serie de, de requisitos y, y bueno, pues al final eh, tú lo que haces es eh, expulsar el, el calor o el frío al, al exterior y calentar lo, lo de dentro. Vale, entonces, bueno, no, no creo que eso sea un mayor, mayor problema. Eh, vale, eh, también en cuanto comentabas tú de la, de la participación, que bueno, pues la, bomba, la bomba de calor evidentemente no es la única vía que, que existe, es la vía que nosotros vemos como la más, la más potente para descarbonizar las ciudades. Evidentemente eh, no creo que sea la, la única y, a, y al final cuando creo que la, la virtud está en tener un, un mix energético que se, que se basa en diferentes, en diferentes eh, fuentes de, de energía después lo que lo que comentabas tú de consumir menos bueno yo te puedo hablar un poco de, del papel de Iberdrola muchas veces en, pues, con, con sus clientes y demás, eh, nosotros por ejemplo damos asesoramiento energético para, bueno, pues para que, el, que los ciudadanos o los clientes eh, traten de, de gastar menos, Les podemos dar un asesoramiento en, en cada una de las viviendas, en empresas y demás, al final yo creo que esto va más si nos si miramos desde el punto de vista de, de empresa, al final lo que buscamos es que, que el cliente, en este caso los ciudadanos para, bueno, para este caso serían, serían clientes, lo que, lo que queremos es que esté contento con el servicio que, que se da. Creo que debemos aportar un, un valor añadido, que no solo sea ganar más con cada uno de los clientes, sino darle un valor añadido para que esté, para que esté a gusto con, con, las empresa, con la empresa privada. Entonces, eh, en cuanto a que, que consuma menos... Bueno, y verdola está está invirtiendo en o ayuda a, a poner, por ejemplo, pa, eh, placas solares en cada una de las viviendas y eso evidentemente es un no no es beneficioso porque están son vivi las viviendas consume consume menos, entonces bueno, pues o sea, yo creo que, que lo que se busca es que aunque una vivienda consuma menos, pues que, que estén que estén a gusto con con el trato recibido por parte de la de la empresa de la empresa privada. Y no sé si me dejo algo, espero que haya contestado a todo. Disculpa, el, el no, no. Que, que tardado. a lo mejor de, dejo lo mío para un sequel, ¿no? para otra ocasión, si ah, quieres pasar. Disculpa. Bueno, no, no, no, no, para. para bueno, cojo a Ray a ver si, si puedo, ¿no? Um, a ver, la, la Agenda 2030 por la primera vez nos dio una hoja de ruta con indicadores y yo creo que esto ha sido un paso súper importante. Y yo creo que sí, a nivel mundial nunca hemos tenido un, un, un plan o una visión así, entonces yo creo que ha sido un, un paso muy importante, lo que pasa es que yo hasta la semana pasada estaba en un acto en, eh, fuera de Barcelona en una ciudad presentando su plan de 2030 cuando ya estamos en el año 23 entonces yo creo que hemos sido muy lento hemos enfocado demasiado en, en, en, en hacer maquetas bonitas y planes muy bonitos con un montón de indicadores que, que hemos, estamos yendo lento, concuerdo contigo que tenemos que pasar mucho más a la acción y no tener tanto miedo de equivocarnos y yo también creo que la hoja de ruta a nivel nacional estaba más clara pero la, la a nivel de la ciudad, menos. Y, y las ciudades no tenían la capacidad de implementar, no no, no tienen en muchos aspectos. En, en la recogida de datos para los indicadores, como pr primera cosa. A ver, muchas veces la participación, lo que yo he visto en primera persona, para mí es. es Sería para mí como que justo llamarlo participación, ir a reuniones donde, donde hay presentaciones pero realmente no hay debate, siempre son los mismos cuatro gatos y entonces yo creo que tenemos mucho de aprender en lo que es la participación. Sí que están surgiendo otros nuevos modelos, la, la ciencia ciudadana, los City Labs, en que Madrid está participando, yo creo que necesitamos como gestionar todo un abanico de diferentes maneras de, de, de participación y, y entender, pero con este matiz, a ver… Los bienes comunes son la responsabilidad del gobierno, ¿vale? Sabemos que las personas tendemos a actuar de manera individualista y esto no va a cambiar. Bueno, lo podemos seguir intentando trabajar y cambiar. Pero los bienes de comunes, el aire, uh, la energía todo esto, al final también son responsabilidad del gobierno para protegerlo como bien común. Entonces, ten, los gobiernos también tienen que tener claro y ser valientes en proteger esto y poner el equilibrio en, entre incentivos y desincentivos para conseguir que, que protegemos este bien común. Es, es delicado y no tengo una receta mágica, pero yo creo que sí, desde luego tenemos mucho para mejorar en procesos participativos, pero también no, no dejar el papel y la responsabilidad del gobierno en esto. Y, um, y finalmente, um, si hay unos ejemplos, a ver, yo creo que es uno de los problemas que tenemos, que las ciudades no tienen suficientes mecanismos de aprender entre ellos, seguramente hay ejemplos de ciudades que, que lo están haciendo mejor. O peor, yo creo que cada ciudad tiene fortalezas. Por ejemplo, en, en Londres están mucho más avanzados en trabajar con datos y construir agendas en, o planes, estrategias y monitorear ¿no? que otras ciudades. Y seguramente entonces hay ciudades, a lo mejor Utrecht, que están haciendo una gran apuesta también para, para monitorear y, y tener otro tipo de planificación. Seguramente que hay. Lo que pasa es que no, no, no tenemos un mecanismo muy fino de compartir y aprender con esta agilidad. Y a lo mejor esto es una de las cosas que, que la emoción puede puede a, Um, ayudarnos ¿no? en agilizar este proceso. Um, y finalmente, para contestar mejor, antes la pregunta de la calidad del aire y la cadera, que, que lo contesté a medias. A ver, a nivel de calidad del aire interior, no tenemos los mismos datos. ...que exterior porque no es una cosa pública... ...pero en, en general en el mundo mueren más o menos... ...cuatro millones de personas de calidad del aire área exterior... ...y tres y medio de interior... ...pero la mayoría de estos interiores vienen de contextos... ...donde hay mucho riesgo y pobreza... ...y condiciones muy pobres... ...entonces si una cadera no es lo mismo de tráfico... ...además porque estamos hablando de gas... versus gas más partículas... ...y las partículas en general son mucho más peligrosas... ...y esto es el motivo de que la quema de biomasa... ...y, y, y carbón y esto pueden ser más peligrosos... ...para la salud... ...entonces de momento... Digamos, hasta los modelos que tenemos mayoritariamente en España son mejor que, que por ejemplo, quemar, um, quemar leña o, o estas cosas, pero que podemos mejorar y debemos. Entonces, yo creo que con esto nos he dejado algo, pero más o menos. Muy bien, pues vamos a ir a las conclusiones. Eh, eh, se merecen muchos aplausos y no sé si un café aquí o en la cafetería, porque no sé al final, Andreas, hay café, pues fíjate, si nos merecemos un café aquí ya ya nos... Eh, y, y bueno dejadme un, un, un ejemplo, ayer estábamos Julio, estaba Nail, estaban muchos de nosotros en una sesión, en un desayuno climático de 9 a 10 de la mañana con ocho ciudades españolas empresas, organizaciones sociales, porque eh, gracias a la colaboración entre ciudades que has dado ahí en una, una clave, Caroline, que hemos estimulado desde la misión y desde CTS, desde la plataforma de ciudades que empezamos en el día después y que hemos eh, seguido eh, impulsando junto con Climate Kick, esas ciudades han eh, puesto en marcha un proyecto con, con impulso comunitario, con impulso de la Comisión Europea, para eh, multiplicar el número de viviendas que se eh, aíslan, se, se, se, re, se hacen climáticamente eficientes en nuestras ciudades. Y muchas de ellas han elegido además barrios vulnerables para, para hacerlo. El potencial que hay es brutal, porque como muy bien has dicho, hay ciudades muy buenas en unas cosas y peores en otras. Y la, uh, la, la colaboración entre ellas puede, puede ayudar muchísimo, más allá de lo que planteabas tú de la escala, de poder ofrecerle a los inversores un entorno masivo eh, y un entorno predecible, estable de, de trabajo. Yo creo que en la sesión de hoy y de nuevo se ha visto que nos hace falta encontrar... Esa, ese ámbito donde conectemos, donde pongamos el bien público, el interés general eh, encima y veamos que tenemos mucho que ganar todos con nuestras propias funciones de, de decisión y nuestros eh, objetivos. Los negocios son los negocios, las organizaciones sociales y los ayuntamientos tienen otras eh, miradas, pero ganaremos mucho si somos capaces de poner todo eso en común. Es el momento de hacerlo. Y yo dejo aquí mi cuña, defenderé que la universidad pública puede... Eh, y debe eh, contribuir a que todo eso suceda y os agradezco muchísimo que hayáis venido. Y agradezco mucho a mi amigo y eh, compañero y admirado Sergio Álvarez, que ha estado aquí tomando notas para, para hacernos un, un resumen, que es eh, un hito dentro de un proceso. Estaba hablando con, con colegas tuyos ahora por, por el chat que tenemos que continuar esta, esta discusión, acercarla a las, ciudades, a las ciudades Misión y seguir avanzando en, en todo esto. Pues nada más, le callo y te dejo... Bueno, muchísimas gracias Carlos, a los ponentes, al público, hemos tenido un debate magnífico, yo creo que ha sido algo maravilloso y la prueba es que nos estamos excediendo del tiempo, así que yo voy a tratar de resumirlo con unas breves ideas. Eh, con Caroline nos ha empezado a preguntar de qué era lo de la salud qué eras, y nos dábamos cuenta que la salud estaba presente en nuestro día a día, en nuestro entorno porque era el 23% de nuestras enfermedades dependen de eso, de las condiciones exteriores que tenemos, en lo del el aire que respiramos el, en cómo nos movemos los, los temas eh, que vivimos en las ciudades muchas, partes, muchas veces psicológicos el no ver arbolado ¿no? todo ese entorno eh, influye ¿no? y un 23% lo, lo cifrábamos nos ha hablado de soluciones nos ha hablado de esas soluciones cuantificando, beneficios, coste, la inversión, decir, oye, es que esto está ya, la solución técnica no es un problema. Las soluciones de qué manera nos relacionamos y buscamos soluciones entre nosotros, ¿no? En esa visión de las soluciones técnicas, entramos poniendo ya la visión de la idea de que tenemos que poner a las personas en el centro, que a mí eso me ha gustado mucho, Carolina, alguna de las respuestas que nos ha dado, hemos entrado a hablar con David. Y David nos ha dado una solución técnica dentro del contexto de que una de las primeras necesidades que tenemos que atender es electrificar las demandas de energía que tenemos. Todos hemos ido a hablar del coche eléctrico, ¿por qué no hemos ido a hablar tanto de la caldera eléctrica? ¿Vale? Y nos ha presentado esa idea. La bomba de calor o aerotermia es un instrumento que tenemos a día de hoy eh, asequible. Eh, a ver, yo, aquí yo me he mordido mucho la lengua porque yo hice la reforma de vivienda en el año 2021 y sin acudir a ninguna de estas ayudas puse una bomba de aerotermia sin ninguna ayuda en un piso de protección oficial de 90 metros cuadrados ¿la suerte cuál era? que vivo en un primero los operarios pueden ir a realizar las operaciones de mantenimiento eh, con una escalera, no tienen que descolgarse y es, es fácil. Es el único requisito que yo creo que es una solución técnica, que ya estarán eh, los, los que desarrollan las soluciones para poder proporcionarnos eh, bombas en que te pongas poner en fachada y que no tengas que estar acudiendo a la fachada a para hacer las, las, los mantenimientos que requieren eh, simplemente una limpieza de filtro, que es algo que hago, puedo hacer yo porque he visto cómo se hace y lo, lo, lo haré yo en cuanto pase la garantía. <risa> eh... <risa> Bueno, retomando un poquito lo que, es el, el, el, lo que nos hemos comentado, hemos visto que eh, tenemos que transformar nuestro entorno. No se trata de construir un nuevo futuro. Tenemos que transformar nuestro entorno. Nuestras ciudades se tienen que transformar. Tenemos que avanzar hacia esa realidad. Y yo simplemente, eh, por, por no incidir sobre ideas que ya han salido, proponer alguna reflexión nueva, plantear cómo eh, estamos en un contexto de crecimiento de ciudades brutal. Eh, no solamente tenemos un crecimiento de un éxodo rural que va a ir a las ciudades. Sino que tenemos un crecimiento de, de población mundial, nos marca que se va a multiplicar por dos la población mundial en las ciudades de aquí a 30 años, a 2050, más de un 70% de la población viviendo en ciudades. Es decir, tenemos un contexto en un tiempo muy corto de tiempo, 30 años, para hacer las cosas bien. ¿no? Y nosotros depende. El que consigamos incidir de manera política, social, económica, desde cada uno de nuestro, nuestros ámbitos, para poder conseguir realmente que, que en este tiempo, que es un, un lapso de tiempo, 30 años no es nada, conseguir la solución de no vivir atrapados en ciudades ineficientes, amargados, por, lo, por ponerlo una palabra así dramática, y, y sin embargo estar en un contexto de ciudades más, más abiertas, saludables, amigables, donde pongamos en el centro a las personas, seamos felices, tengamos relaciones más sanas, saludables y con esa, esa visión. Nada, cierro eso diciendo que esto yo creo que es un debate que hemos tenido centrado sobre las soluciones técnicas, pero aquí tenemos mucho que hablar en ciudades, de renaturalización, de cómo conseguir que los consumos en las ciudades cambien, cómo conseguir que, el, que la calidad del aire cambie y, y muchísimas cuestiones que, que nos van a hacer que cada uno de nosotros pues, tengamos un papel protagonista. Creo que con eso puedo cerrar, así que... Hola, gracias Andrea también. Andrea, pues mirad. Hago el anuncio que me indica Andrea, así lo, lo hacemos rápidamente, tenemos un código QR para que podáis escanear y dejar la valoración que como siempre sabéis que este espacio que, que tenemos de Élite de UPM, pues va a crecer gracias a las aportaciones que tiene cada una de las personas que viene aquí y, y participa. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo y por pues supuesto a los ponentes, un gran aplauso. Muchísimas sí, gracias. <tose>